Muchachos y muchachas nos encontramos en un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión andamos en Outlast parte número 5, creo <ríe> Ok, ok, mi pana, el padrecito martín Voy a hacer una recapitulación rápidamente Pues bueno, en el capítulo pasado, si mal no me acuerdo Y ustedes deberían acordarse pues Estábamos peleando contra un pana de tijeras Y en cierto caso la batalla fue caca porque ni siquiera peleamos Ok, ¿qué es esto? Vamos a ver qué cosa dice ahí. ¿no? Uy, ¿qué fue? Encuentra tres fusibles Ok, vamos a buscar los fusibles por acá nada más y es eso, más que nada, peleamos, llegamos a evitar que nos maten y nos encontramos con el padre Marticito, el cual nos dijo de que nos encontrésemos en el patio. Y en cierto caso me fregó porque en vez de abrirme la puerta como una persona normal, decidió, no en el perro, hasta acá nada más te quedas. Y no me abrió chicos, me fregó bien feo. Pero bueno, hay okay, un fusible, faltan dos, faltan dos. Supongo que el otro debe estar por acá. Pero bueno, se preguntarán también por qué dije muchachas y es que ahora... No <risa> se mal, weón. No, se está, está viniendo, ¿no? Sí, está viniendo, bueno, no, está viniendo, corre, corre, corre, corre, por acá hay para esconderme, creo. Está viniendo, no está viniendo, esconde, esconde, esconde, esconde, esconde, esconde, pero bueno. La cosa es de que leí en un porcentaje de visualizaciones, o sea, mis viewers, por sí, y decían 99% varones y 1% mujeres. Y está cool en cierto caso, ¿no crean? Pues, ya no son solamente chicos, pues, también viendo pedófilo, también me están sospechando, pues, como en click croc en la rosa de Guadalupe, pez. jeje, <ríe> no weón, no Ah. ok, ok fregaste mi pana que creo que también por acá hay una pila ah ya yeah. y se preguntarán por qué chucha estamos en una casa y no estamos en el patio muy simple pez y es de que el padrecito martín me dijo pano nos encontramos en el patio y me fregó 20 minutos de relleno para que al final ni siquiera esté ahí y nos encontramos aquí nada más más que nada eso y es que y yo estoy 90% seguro que el siguiente capítulo ya es el último o sea este es el penúltimo ¿por qué? porque si mal no me equivoco encontramos al padre Martin y luego nos da la última misión que supongo que se debe acabar con Walker supongo o no sea la verdad no sé pero bueno que okay, nos falta un fusible más hay okay, un cuarto más creo sí Ok, debería estar por acá el tercer fusible si mal no me equivoco Tamara no se ve ni pincho eh. Ok, saca trip the Niles navega el Niles que sea Niles no sé xd <risas> G -g -g -g. ahí está, pues ya tenemos la tercera Uy no huevón, no, me pega Uy me pega y todavía me da la <ríe> madre Ok, ya tenemos tercer fusible Hay que escapar, aquí escapar de una Tenemos que ir al tercer piso chicos Ok, Ay, hay una cosita, recién me doy cuenta Ok, la abrimos No huevón, la madre No sé, ni siquiera llegué a agarrar la llave creo Creo que se cae, no me acuerdo muy bien, lo vi en un video chicos Por eso es que soy pro pasando este juego uh, Por acá, por acá, por acá de hecho, algo que me he dado cuenta también es de que si ya va a acabar prontamente la serie de, Dal de, de, de digo, Dallas of Us de Outlast, pues no sé qué serie más voy a traer. Por ahora he estado pensando en Digin light o tal vez Metro Last Light, que en sí es muy buenardo el juego, muy buen ardo, la verdad. Ok, tenemos la llave, vamos a tercer piso Por ahora no sé cuál voy a traer y espero que se esperen Ya que en sí me faltan dos series más por acabar Esta, Bueno, tres, Cuphead, Resident Evil ¿Y qué más me faltaría? Si me lo equivoco Devil May Cry Devil May Cry también lo voy a acabar Pero <coughs> por lo menos será de acá dos, tres meses Porque si lo hago a este paso que estoy yendo Será en ese, en ese periodo de tiempo, más que nada Cuphead ya está cerca también, así que ya son dos series menos Ok, intentamos saltar Salta bonito ta madre Soy pro, soy pro y es eso más que nada, voy a traerles una nueva serie entre esas dos O por último Subnautica, que también es un juego muy épico, pero en cierto caso va a afectar la jugabilidad ¿Por qué? Porque al ser un survival, los survival requieren de tiempo, conseguir objetos y todas esas cosas Ok, seguimos la sangre de paso ¿No? Ok, por acá, ahí están arriba, ¿no? allá abajito está mi y que me tiene tremendo palazo pero bueno, requiere de mucho tiempo más que nada, ¿no? y eso me irrita un poco. Y aunque yo creo que el juego es uno de los mejores survivals que existen en, en el mundo, oh, a excepción de Minecraft, que también es buen arma. ¿no? Ok, no se ve ni pincho. Camino, camino. ¡No, no! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No! ¿Qué oh, el Wall Rider, el Wall Rider, chicos. ¡Ala, la, la, la! No veo nada. Más <ríe> escapación, pero bueno. También me gustaría comentarles, pues, que la otra vez estaba andando en Facebook, todo normal, todo feliz, como buen pana que soy. Y me encontré con un video de un par de feministas, ok. ¿Por dónde es? ¿Por acá, creo? ¿O no? ¿Por acá? Estoy perdido, chicos. Ah, no por ahí. Porque cuando les canta que te pez. Ta madre, me sigas echando, war Rider. Eh, Mostrar acerca de un par de feministas de cómo es que se dejaron crecer, tipo barba. Y la verdad, no es por ser machista ni nada, pero, amigo. ¡Ay, huevón, los caníbales! Ok, corremos. Chao, <risa> chao, chao, panas. Chao, te cuidas, te cuidas. No es nada atractivo. A mi parecer no es nada atractivo y no es por ser machista, panas. Otra cosa es descuido que aquí hagan su berrinche, La verdad, las cosas como son. Ok. Chicos, no sé si les conté también y es que terminé cambiando mi otro por la misma razón de que ya me han bloqueado dos videos. Con razón no suben vistas. Me bueno, estoy diciendo, What the fuck, ¿por qué no suben vistas? Me habían bloqueado, chicos. Pendiente a revisión, dice. Ahí ta. está. <ríe> ¡Tamara! No, la cámara. Pero qué imbécil. Chicos, volví. ¿eh? Luego de haberme pasado como 30 minutos buscando la cámara de mierda. Lo encontré. <ríe> lo peor es de que me estuvieron esperando como 70 personas. ¡Tamara! madre, casi me violan, chicos. No. Y al final llegué a encontrar la cámara, pero no exactamente en donde yo esperaba. Ya que son como tres pisos hacia abajo, ¿verdad? Y me recordó mucho una película, ¿cómo se llamaba este? Tibat Paranormal 4, donde a la chiquita la esperaban como 80 personas, oh, Pobrecita, weón. <ríe> ok. ¿Qué fe, qué fe? ¿O este no es el pana del primer capítulo? No, no, o oh, sí. Oh. Pobrecito. Chao, chao, chao, chao, chao. ¿Ves? Qué chivo, Regresamos al principio. Oye, oh, ¿por qué no nos lanzamos? Mira, acá hay para bajar y el pana no baja, weón. De hecho, no sé qué tenemos que buscar, si mal no me equivoco, acabo... Bueno, ahí está. La sala recreativa. ¿Cuál es la sala recreativa? Ni idea, pero tenemos que buscarlo. Ok. Por no nomás debe estar la sala, supongo. Ok, subimos. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Aunque he visto que hay dos caminos. Vamos a ver, hay que tomar este primero. Uh -huh. Ok. De hecho, algo que me he dado cuenta también es de que el padre Martin debe tener algo para nosotros, supongo. O tal vez él tiene la llave por último, quién sabe, ¿no crean. Ya que es la tercera llave que buscamos hoy día, panas, ¡tan madre! Chicos, me puse a averiguar más acerca de mi de la Ñañín y ya entendí. Este, no es tanta culpa de la... Bueno, sí, si más que nada es culpa de la familia, porque ¿quién los ha mal lo ha malcriado a su hijo. La malcriadez provoca conductas malas y cosas así como lo que tiene al latín su nombre real es al latín pero él no puede pronunciar y lo dice añañín y <ríe> está mal ok llegué en el lugar donde se puede salir uy uh, que fue no se puede salir a ah, la película chicos películes. pues solo para muertos ¿no? no chicos me discriminan por ser vivo ok hay que buscar hay que salir ¿no? donde dice exit ok que fue que fue que fue ok uy que fue uy, uy, uy. se yo creo Vale, pincho, hay que buscar de una la llave, no sé ni siquiera sé dónde está. Ok, abrimos esta puerta primero. No nos lleva a ningún lugar. No fron, no fró. Ok, vamos por acá. Mm. Ok. ¿Y esto qué es? ¿Qué esto es? Uy, uy, uy. Chicos, Deadpool por dos. Jeje, <ríe> está mal. Ok. Uh, what the fuck, bro? Algo que me da cuenta también es de que la película. Ok. Eso parece actividad cerebral. Estoy seguro, algo seguro Y espero que sea así Algo que me puso a pensar mucho también es acerca de la... Pa es esa frase que nos dijo el, el internado de ese pana Loquito que estaba al principio, pues, que ustedes no vieron pero lo yo lo escuché Nos dijo, ¿Cómo sabes que tú no eres un paciente? ¿Qué tal el periodista que no me acuerdo cómo se llama? Si es un paciente y todo lo que estamos pasando lo está alucinando O aún peor, que se despierte y se despierte sin piernas <risa> Está madre Ok, ok Vamos a la capilla, no sé exactamente dónde hay una capilla pero hay que buscarla, algo que me han estado preguntando también es acerca de qué pasó por qué he dejado de hacer streams en YouTube, más que nada, uy qué feo, qué no bajeo. No. bueno, es muy simple la respuesta, este, me han, están metiendo tipo copyright en el caso de Spider-Man, viene un pana, nos ocultamos, y eso más que nada, no me gusta que me, me metan copy, ¿por qué? En mi caso como soy canal bajo no me conviene para nada porque si sí. no me acuerdo muy bien, creo que si sí, son 5 videos pendientes a revisión ya no me monetizan el canal y está pa' pena, pero y me gustaría que me moneticen más que me ayudaría mucho, o bueno, más o menos. Ok, hoy qué fue. Mi pana. Mi pana Miguel, ábreme, pez. No seas fregón. Ok. Tenemos la llave para ingresar al tercer piso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sigamos la flechita, ok, ya estamos cerca Exactamente, no sé ahora qué debemos hacer Una capilla, what the fuck ¿Dónde hay una capilla, acá? cabrón? esta estafó Uy, ¿y por qué hay una capilla para empezar? What the fuck, hermano Ok, no es por acá Chicos, me perdí Creo que voy a buscar un camino No sé, acá que voy a hacer un corte, chicos Hasta en donde hay el camino Porque estoy más perdido que no sé qué cosa Este... Ok Uy, un pana ¿Qué fue? Padre Martin, ¿eres tú? Eso no es no es, ¿no? No, chicos. Bueno, vuelvo, pues, buscar un... Ok, panoides, volví. Luego de haberme perdido unos 60 minutos, o sea, una hora. Y luego otros 70 minutos intentando buscarlas. Este, este cuartito. Le encontré, chicos. Según yo, allá, allá al frente ya está en la capilla. Y espero encontrarme a mi pana, el padrecito Martín. La verdad, no sé. Pero espero que suceda así. ¿Me hay, había alguien orando, chicos. Precarias. ¿Por qué fue? Godhaze. Stinky, es WTF, no sé qué leer, no sé qué dice. Ah, God Hates Money. ala Chicos, no. Oye, ¿Oh, ellos no me intentaron comer hace ratos. <ríe> ¿Qué fue? Oh? ¿Qué fue, weón? Salieron. Uy, ¡Oh, no. No, chicos. No. Mi pan, el padrecito Marty, ¿no? No. Oye, esto. Ok, che, parece la capilla Sixtina. Por raro se llama capilla. No, creen? ¿Qué hacer, qué hacer? Mi trabajo solo era contarlo todo. Este es mi penúltimo alto que debes presenciar a la miércoles. No, porque de los profetas. Siempre fue la liberación de la muerte. Y ya. ¡Jijiji! <ríe> ¿Sí, ¿Qué está haciendo? Todo feliz, todo. Por fin se muere ese estúpido. Creo que el más. más feo que parece es el que está ahí en la esquina. Atrás. Ese no, el otro. ese parece que está Ese parece que está. No, chicos, me terminaron. No me termines, por favor, dice. O oh, arreglo el ascensor, chicos, la amistad ante todo. Sí, oh, yo quiero hacer libro. Lo de 6 capítulos, creo. Ahora qué. Uy, buen. ¿qué fue? ¡No! ¡No! hola miércoles! Returbio, returbio. Ok, me voy, me voy, voy. ¿Me van a dejar salir o me van a comer ahora? O me dejan salir, Qué okay, bueno. No van a seguirnos, panas. Ok, vamos a ir por acá. Supongo que debe estar abierto esto, ¿no? ¿O no? ¿Está abierto? Chamar, está cerrado, Perdón, Fregón, ¿no? ¿Pero dónde son, ¿no? A ver este cuartito. <ríe> Tamar, ¿y ¿por qué me han cerrado mi única forma de salida? Ok, por acá había un conducto, si mal no lo equivoco. Sí, acá hay un conducto. Ok. Algo que me intriga también es acerca de lo que dijo el padrecito Martin. Que veremos su muerte y resurrección. Y en cierto caso, pues me da cositas. <ríe> que pasa y, y espero de que no resucite pelo, sino malo está mal lo que faltaba bueno sigue ese weón ok escapamos escapamos porque hay dos puertas y sí, acá hay una puerta eso que es ok viene o no viene vamos a abrir esta está viniendo uy sí está viniendo sí está viniendo ok vamos a hacer la del avión pues que entre por ahí pensamos que venga por acá viene viene viene viene. entra por acá entra por acá corre corre corre no weón no no me fregó <ríe> me fregó bien feo Ok, se sí está viniendo. Qué fregón, ¿no? Todo el juego me estaba jodiendo. Ok, venimos por acá. Inclusi inclusive el War Rider también. No, inclusive el War Rider tenía sus límites, ¿no? Ok, no sé por dónde es. Por acá, por acá, por acá. Le cerramos. No me digas que lo ha cerrado. Mira, pe, qué jodido, pez. Qué jodido. No se queja, ¿no? Ok, vamos a venir por acá. Chicos, tengo que mandar saludos a mi pana, Leo Kawaiya. Gracias por darme esta idea. <risas> ¿Qué idea? Pues ya verán, pues. Ahí está, y se me laguea. Soy pro, soy pro. Ok, chicos, nos pegamos a la libertad. Por fin, por fin. Falta que me caiga mi pana, el Walker. Ok. Hola oh, libertad! Chicos, soy libre. Inclusive ahí a, a fondo creo que veo un árbol, ¿no? Sí, ve, hay un arbolito. Ch ahí está. <ríe> y me truco! Ya sabía, ya sabía de qué juego no iba a ser tan fácil. ¿no? Sabía que me tenía una misión preparada, el pana. Pero, ¿a dónde nos lleva? A la mierda, ¿estoy bajando demasiado? ¡Y sigo bajando! What the fuck Ok Busco otra salida Ok, sí como, como sospechaba Pues bueno, esto va a ser el último El penúltimo capítulo, chicos Espero que les haya gustado mucho Y pues Se cuidan más que nada, pez pues. Eh, acá yo lo voy a dejar. Me gustaría ver qué más hay por acá. Y si es que. O oh, acá no fue donde el War Raider se mató a todos los soldados. Si ¿Sí, no, o no. Bueno, la verdad no sé. La cosa es de que espero que les haya gustado mucho, chicos. Se me cuidan. O sea, chao.